Iniciamos nuestro consultorio médico generando una alerta importante porque seguramente acaba de pasar el fin de semana y hay muchas personas que deciden hacer un brindis, celebrar algo en familia o con los amigos y deciden comprar de repente alguna bebida alcohólica que no conocen y esto podría generar graves consecuencias en su organismo porque podrían contener metanol. ¿De qué estamos hablando? Lo conversamos con un especialista, para eso hemos invitado al doctor Carlos Niño él, por supuesto, nos va a hablar, médico internista, sobre las consecuencias que puede tener el metanol en nuestro cuerpo. Doctor Niño, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por estar aquí con Gracias nosotros. Bueno, en primer lugar, haremos exactamente qué es el metanol y, y por qué lo podríamos encontrar en estas bebidas. El metanol es un eh, gas tipo eh, combustible de uso industrial, no que eh, en realidad es eh, sumamente tóxico. no. Eh, se encuentra en estos, eh, estas bebidas de manera adulterada, ¿no? eh, que lamentablemente eh, se encuentra más que nada en, en establecimientos de comercio de expend de que expenden ese tipo de bebidas en lugares tan alejados donde no llegan eh, las autoridades y no hay eh, casi la posibilidad que debería hacerse, ¿no? pero no existe la posibilidad de control en todos los establecimientos que como que se debería hacer, ¿no? Son digamos unos productos mucho más artesanales. Más por lo tanto, no pueden ser fiscalizados, muy ¿no? Complicado. Con rigurosidad. Es complicado. Y estos salen, la verdad, muy seguido. ¿no? Se les pone una etiqueta, el precio es mucho menor y por supuesto esto hace que muchas más personas lo compren. Es. Pero esto qué puede generar en nuestro cuerpo? Lo que pasa es que eh, cuando el ser humano eh, ingiere metanol, eh, basta solamente en los adultos basta solamente eh, 60 mililitros menos de un vaso eh, para que genere eh, estragos tóxicos. Y esto es en horas. Al principio, uno va a presentar eh, como una persona que estuviese ebria por eh, consumo de etanol similar. Es, es, okay. es bastante inespecífico. Va a ser este, taquicardia, sudoración fría, va a generar eh, alteración del sensorio, que es no estar en los cinco sentidos. O sea, como una embriaguez normal. Pero eh, conforme pasan van pasando las horas, comienza a metabolizarse y genera eh, una alteración solamente de transporte del, del oxígeno a nivel de la sangre porque eh, se transforma la, el metanol en varios metabolitos tóxicos en el cuerpo eh, mediante una enzima especial y nosotros en medicina lo que tenemos que hacer es detenerlo. ¿Qué se usa? Primero que el paciente va a llegar bastante, eh, como decimos, en crash en medicina, que va a tener que llegar eh, a la unidad de shock trauma para manejarlo. Claro, pero ¿en qué momento la persona que lo está acompañando uh -huh. se da cuenta a que dejó de, las 12 de ser horas. Una, no, un estrago de la bebida por, por consumo excesivo Así a es. una intoxicación? Así es, a partir de las 12 horas. A partir de las 12 horas en adelante ya se presenta todos los síntomas más específicos del metanol, que es, eh, por ejemplo, eh, pérdida de la agudeza visual, puede llegar a. Eh... Esa, esa disminución del sensorio va a generar que el paciente ni siquiera se dé cuenta dónde está, no te responde, eh, va a tener problemas para respirar, va a tener este, por ejemplo, en el, en, normalmente con el etanol, con el alcohol normal que consumimos todos eh, de manera social, eh, vas, vas muchas veces al baño, en cambio el metanol no, te va a hacer una alteración de la función renal que va a hacer que ni siquiera vayas al baño, te lo, te lo interrumpe, porque genera un, una, eh, lo que llamamos en medicina que es una, un daño agudo a nivel renal, y eso genera muchas alteraciones metabólicas y hace pues de que no, tu cuerpo no pueda responder de manera inmediata antes y también se pierde la conciencia lo digo porque sí. de repente alguien que empieza a tomar a las 8 de la noche uh -huh. y hasta muy tarde 3, 4 de la mañana sí. a las 8 de la mañana va a estar dormido y uno va a pensar uh -huh. que simplemente claro pero no solamente va a pasar eso no. Inclu inclusive puede convulsionar el paciente wow. puede convulsionar y cuando hay este por ejemplo el límite tóxico que linda ya con la muerte del paciente es cuando llegamos a 300 más mililitros imagínate es menos de una taza Menos de una taza, pero obviamente en estos tragos alterados van a tomar un poco más, pues porque está diluido dentro del metanol con el etanol. Ahora, ¿por qué demora más en estos este, tipos de bebidas alteradas? Porque como tienen etanol, el etanol disminuye el proceso de metabolismo del metanol. Eh, tan es así que cuando nosotros estamos en emergencia, eh, el, el principal antídoto es el fomepisol, que es lo que más se usa, pero también usamos etanol diluido, obviamente, endovenoso, porque justamente detiene el proceso de metabolismo. Entonces, ¿qué nos da, nos da tiempo para que nosotros en emergencia, en trauma shock, eh, hacemos todo lo posible para evitar el daño de órgano blanco en el paciente? ¿no? O sea, ojos, riñones, hígado, cerebro. Y eso es muy importante. Acaba de mencionar, por ejemplo, la vista. ¿Una persona puede quedar hasta ciega? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Totalmente ciega y una vez que hay daño... ¿Y de daño, manera permanente? De manera permanente, porque genera un daño a nivel de la papila. Nosotros, eh, cuando hacemos... Bueno, yo soy internista, pero los especialistas en oftalmología hacen un fondo de ojo y van a encontrar una hiperemia, una inflamación aguda al nivel de la papila, que es el, la parte visible del nervio óptico, ¿no? Y, pues, cuando una vez que se pierde... Eh, funcionalidad por daño directo al nervio óptico, ya no hay vuelta atrás. Esto es en la vista, ¿qué otros sí, sí, sí. órganos son los más afectados? En el riñón hay una alteración de la función, por eso ahí es lo que se llama en medicina una acidosis metabólica. Lo normal del pH en el cuerpo es 7.4 más menos 0.05, pero lo que hace es alterar tanto el pH que lo significan a un punto que está a menos de 7, que inclusive va a generar de que este paciente tenga que llegar a la hemodiálisis. ¡Wow! Y eso ya es irreversible, Esos son daños...? En el en el, en el riñón todo depende, todo depende de, de cuál es la. la mm -hmm. Exacto. ¿Cuál otro órgano? O el hígado también, a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque es como el metanol in, impide de que la hemoglobina transporte el oxígeno, le transforma a metahemoglobina y es, o sea, no hay forma de que el organismo eh, brinde el oxígeno a todo el organismo. ¿no? Entonces, eh, hay una intoxicación severa a nivel sistémico. ¿En cuánto tiempo una persona puede recuperarse de esta intoxicación? Cuando llegan a emergencias, de... ¿es relativo? Te avisa. Es que es relativo, porque depende mucho de cuánto de concentración, cuánto en mililitros ha ingerido el paciente. Es, ¿Y cuánto eh, tiempo después llega? Eh, exactamente. Claro. Porque idealmente tienes que tienes un, un familiar o un conocido, alguien que tú sospechas que está con este problema, yo hablo de frente a emergencia porque puede morir. La verdad es que es preocupante lo que se ha generado en nuestro país. Hemos visto incluso algunas marcas que dicen son adulteradas, tengan cuidado, pero la gente como no sabe exactamente cuáles son, se arriesga a comprar en mayor cantidad. Y escuchen bien al doctor Niño, nos acaba de decir que hasta podemos tener un daño cerebral, muerte, pérdida de visión y daños irreversibles en nuestro cuerpo. Doctor, qué importante es haber conocido realmente qué es el metanol, dónde lo encontramos, cuáles son sus efectos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Muy bien, hasta aquí nuestro consultorio médico.